Está haciendo como hambrecita, no? Venga, mamita Vaya a la tienda y se compra para que hagamos unas no, que yo tengo el periodo Ay, mamita, ¿usted ¿o cada ocho días tiene el periodo? Sí, Yo la veo tú... es que tiene el periodo Está eh, riendo no. con ese Es ¡Esa mierda! Oigan, ¿ustedes no tienen hambrecita? Uy, sí, bastante Vaya, mijo, y se compra un litro de leche y un ponquecito. Ay, no, ¿y por qué no va ella? Ay, hombre, vaya, que la niña que tiene el periodo ¿Otra vez? ¿por eso es que está pintando el pelo, entonces? Ay, mijo, vaya usted Vaya usted, porque para rogarles a estos ¿Pues ¿Usted qué se deja? ¿No ve que ya no se les puede decir nada? Pues coja y déles sí. A ver, pues deme, deme A ver pues le doy. ¡Ay, bueno, ya! Vaya usted, vaya usted Y no les damos a ellos bueno. No les damos Toma, mamá, pues Vengan a comer ¿Cómo así que vengan a comer? Si usted dijo que los doy hombres hombre, es que ellos también tienen hambre no, pues. Usted cómo es de envidioso, ¿no? Pues si yo fui y ellos... Venga, a ver, unos pocillos más bien para servir La leche no era de esa, hombre ¿Entonces de cuál? ¿Qué de la otra? Usted me dijo que cualquiera Pues sí, pero menos esa Preciso, entonces sí, la cambia Vaya, vaya y la cambia. Mamá, tengo usted. Sí, mamita. No, Hágale a ver. Pero por qué. <risa> Listo, mamá. De la que le gusta. Venga rápido, que estoy atorada, hombre. Ellos no le dejaron por qué. Yo lo doy para que cumpla, todo tranquilo. ¡Ya no quiero nada!